Muchas gracias. Eh, buenas tardes a todos. Eh, bienvenido y mis felicitaciones al CERMI por esta gran iniciativa, por esta necesaria reforma, por habernos iluminado a todos, eh, porque a veces, y por lo menos nuestro partido, intentamos también recibir, acoger todas las propuestas, lo que pasa que hay unos que van más ágiles que otros en este caso, y en este caso pues tengo que felicitar por eso al PDCAT por haber tomado la iniciativa antes que ningún partido eh, No voy a repetir la historia que tenemos eh, respecto de esta, de esta ley, es cierto que hemos tardado mucho tiempo, o sea, 10 años han transcurrido 10 años han transcurrido desde la firma de esta Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se ratificó un año más tarde por parte del, del Estado español, pero han pasado diez años. Es imperdonable la situación es la que es. Estamos aquí y esperemos que este trámite concluya. También, aprovecho, como he dicho antes, quiero felicitar al letrado de la Comisión de Justicia su magnífica labor, su magnífico examen y revisión de la ley, que no hemos podido incorporar por razones obvias y también quiero explicar al que, al, al Cermi y a CERMI y a la gente que me pueda escuchar los motivos por los cuales no podemos introducir esas mejorías de técnica legislativa. No podemos, porque ello significaría, a pesar del retraso, unir, quiero decir, uniendo al retraso que llevamos de un año para aprobar esta modificación de dos artículos de la ley del jurado. Eh, tendríamos que ahora, si introducimos estas mejoras, tendríamos que eh, devolver la ley al Congreso para que a su vez aprobase estas modificaciones. Por tanto, es obvio que no queremos retrasar más la entrada en vigor de esta reforma y de ahí que damos por buena pues, la, la reforma tal y como ya ha llegado ya del Congreso, que ha sido consensuada por todos los partidos políticos y mm, aprovechar, como se ha dicho por parte de otros senadores, que aquí falla, aquí las, el poder legislativo tiene una gravísima carencia, que es llegar tan tarde a las necesidades de la ciudadanía. No puede ser que se lleguen diez años tarde a regular el cambio, aunque esta ley, sí, esta ley es eh, muy anterior. Es decir, estamos hablando de diez años para cambiar dos artículos. Dos artículos con un objetivo bien claro, y determinado no es, no tienen secreto no tienen ningún secreto estos artículos por tanto yo entono el mea culpa y espero que todos los que estamos aquí lo entonemos también porque somos culpables de que esto no cambie por tanto mis disculpas a la ciudadanía porque yo creo que las leyes se tienen que aprobar de forma paralela a los problemas a medida que van surgiendo y es imperdonable este retraso en fin, eh, también quiero decir, aparte de felicitar, de felicitar el, el contenido de esta reforma que supone el que se reconozca este derecho de participación de las personas con discapacidad en la administración de justicia, haciendo, pudiendo actuar como jurados, eh, para mí supone como profesional también mmm, una, un agradecimiento. A la, a ver, al ver que se enriquece y se democratiza más aún la figura del jurado, atrayendo a personas que hasta hace poco no formaban parte de esta institución y también porque va a contribuir a que estas personas tengan otra visión diferente de lo que era eh, de lo que es administrar justicia ¿no? no es lo mismo verla por la televisión o ver un juicio de jurado por televisión que formar parte de ese jurado de ahí que me congratulo de que estas personas puedan verlo de primera mano y ser copartícipes en un eh, poder tan fundamental como es el poder judicial o una de las fases del poder judicial tan importante dentro del Estado de Derecho. Eh, de verdad que, bueno, no se me ocurren más palabras, la ley es la que hay. Eh, felicitar a todas las personas con discapacidad. Y en especial a los asistentes aquí de y a mi compañera senadora, dos compañeras que tengo con, con discapacidad, que seguramente pues, sin ellas pues, quizá no habríamos visto muchas cosas que hemos estado viendo durante este tiempo en el que hemos tenido contacto. Muchísimas gracias y felicidades a todos y a todas. Gracias, senadora más.